en contacto aquí en Radio Concierto mañana será otro día con Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. Hay muchos temas para conversar, lo del senador Jaime Orpi, lo sucedido con el ejército, eh, el tema del, del actual alcalde de San Ramón, el alcalde Aguilera, Alberto, bienvenido a Radio Concierto, ¿Cómo te va? Muy buen día. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Hola, Alberto, muy buenos días. Alberto, quería partir por eh, lo más quizás eh, de las últimas horas, tiene que ver con esta molestia manifestada no solamente por el ejército, pero por todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluso el gobierno por esta parodia hecha en la red, en un programa de humor. A ver... ¿Quién debe ser al final el que debe manifestar la molestia? Porque venía escuchando varios, aquí a la, en Camino de la Radio, en, en varios análisis, leyendo análisis, algunos dicen, esta es debe ser el gobierno en representación, del de, Ministerio de Defensa en representación del gobierno el que debe manifestar esta molestia, pero es tan particular que las ramas, cada uno por separado, el mismo ejército, el gobierno al mismo tiempo, manifiesten esta molestia. ¿Qué te parece a ti? Bueno, lo primero que esto no es algo normal en democracia, que las Fuerzas Armadas saquen comunicados sucesivos eh, criticando una parodia. Las parodias pueden ser ofensivas, la libertad de expresión evidentemente tiene límites, pero eh, son las instituciones civiles las que tienen que establecer esa molestia y que además lo pueden hacer en conductos que son bastante regulares. Ah, existe un Consejo Nacional de Televisión, existe eh, organismos que regulan la ética de los medios de comunicación y por lo mismo esas son las responsabilidades ulteriores que podrían buscarse, pero nunca eh, generar este tipo de comunicados directos de las Fuerzas Armadas que evidentemente generan un ambiente de presión que no eh, se puede tolerar en, en, en democracia. Alberto. La libertad de expresión puede efectivamente llevar a abusos ah, y, y, y, y las parodias pueden ser abusivas y ofensivas. Mm. Eh, y pero la responsabilidad tiene que ser siempre ulterior y posterior. Claro, uno se hace la pregunta, poniéndose, digamos, del lado de, tratando de entender lo que quiso hacer, digamos, las la Fuerzas Armadas. La libertad de expresión, cierto, tiene dos lados. Por un lado, eh, el reconocimiento de que un canal de televisión o un medio tiene todo el derecho a hacer una sátira y a hacer un programa de humor, sobre todo, y de reírse de quien quiera, siempre que sale tus actos. Eh, sí, claro, de, ah, si, si injurias dicho. a alguien va a tener que enfrentarte probablemente en tribunales, pero la, eh, yo creo que es importante, claro, eh, el, el derecho del, del canal a poner en su pantalla, ¿cierto?, eh, esta sátira u otra. Pero al otro lado también está el que se siente afectado por, eh, por esa sátira. También debiera tener, uno piensa, la libertad de expresión también debiera contar para el otro lado que puede puede manifestar su malestar de sentirse o injuriado o ofendido, etcétera. ¿Por qué en el caso de, de de la Fuerza Armada no no funciona esa prerrogativa? Porque si si se rieran de otra institución, ah, no sé, estoy pensando de, de la iglesia. pero eh, sí, eh, sí, eh, eh, no, De lo mismo, pero, pero sí, ha sí. pasado muchísimo, claro. Eh, o, ¿Por qué ellos no pueden manifestar su uno puede decir bueno, los canales son, por ejemplo, recorrido a la justicia si alguien se siente que es, que es injuriado, pero ¿Por qué el ejército no tiene esa prerrogativa de de, de manifestar su malestar? Bueno, en general, eh, el actuar del Estado contra la libertad de expresión es bastante repudiado en el derecho internacional. Uh -huh. Voy a recordar un caso que ocurrió eh, en el gobierno de Michelle Bachelet cuando ésta quiso querellarse contra la revista Que Paz. Sí. Por Cabal. Son, claro. Por el caso Cabal. Ya, pero aquí por, no hay ni querella ni nada, es simplemente no, no, no, una no, carta. Pero, pues. pero pero por eso, déjame, déjame sí. explicarme. Cuando el Estado actúa, le está dando la señal al canal, ¿Ah? eh, y acá en este caso, ¿quiénes son los que hacen la declaración? ¿Sí? Porque se podrían haber querellado, porque podrían a ir, ido ir, ir al Consejo Nacional de Televisión y hacen una declaración. Son los institutos armados finalmente, ¿Ah? y los institutos armados son no deliberantes, eso está bastante claro. Entonces no tienen por qué ellos an que analizar aquello. Evidentemente, si hay una persona que se siente ofendida, si la institución se siente ofendida tendrá que ir al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa dirá, bueno, veamos cuál es el pool de alternativas que tenemos. ¿ah? Y ese pool de alternativas que tenemos es, podemos recurrir a la justicia penal, eh, la, yo creo que con pocas poca posibilidades de que esto tenga algún éxito, podemos ir al Consejo Nacional de Televisión, que hemos visto que ha acogido eh, eh, eh, alguno de estos tipos de casos, o podemos ir eh, a la regu a la regulación de los medios, ya sea a la ANATEL, ya sea al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, eh, o buscar otro tipo otro tipo de responsabilidad, pero no puede ser una declaración, porque las declaraciones finalmente van generando realidades de, ojo, estamos atentos, eso sí. nos molestó, y bueno, y somos las fuerzas armadas. O sea, puede ser entonces... casi un rol intimidatorio, dices tú, porque también llama la atención llama la atención las declaraciones y también cuando no declaran porque no declaran en el caso de las investigaciones que se están llevando a cabo por, eh, por espionaje a periodistas con lo que hemos conocido incluso eh, mintiéndole a la misma a la, a, la, a la misma justicia para obtener obviamente y poder acceder al teléfono de un periodista, o sea, también llama la atención cuando hablan y cuando no el, hablan del caso de, Mauricio el Valle. caso de Mauricio Bayo, el barahona periodista que trabajó en diversos medios y que eh, de, de acuerdo a lo que se ha comprobado fue, fue, su teléfono fue intervenido por parte de las fuerzas armadas, de, del ejército Yo en ese caso tengo un solo estándar, acá el que tiene que declarar por las Fuerzas Armadas es la autoridad civil mm. eh, y en ambos casos las Fuerzas Armadas tendrán que asumir que tenga una eh, un procedimiento eh, que tengan a la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora, que tengan a la sociedad civil como nosotros, ocultando este caso constantemente, eh, pero las Fuerzas Armadas tienen que estar en silencio eh, y ese, ese es el rol, entonces eh, más llama la atención con lo que tú dices, Andrés, que en un caso sí y en otro caso no. Yo espero que en ningún caso, ¿ah? eh, porque el rol de la Fuerza Armada en un país es muy, muy sensible y vuelvo a, a, a señalar, van generando eh, un ambiente eh, que la verdad que es inconveniente, porque esta es una conversación que no debiésemos haber tenido. Parodias han existido siempre, mira. Eh, Incluso en la época de la dictadura, veamos eh, eh, lo que costaba eh, el poder ofender, hablar, cómo teníamos que hacer humor eh, acerca, acerca de lo, del ejército. No podemos volver a que el ejército tenga que andar opinia, opinando de cómo se hace humor. Y el humor puede ser desagradable, eh, puede no gustar. Y vuelvo a insistir, que hay ofensas, si las personas se sienten ofendidas, tienen varios medios que la ley de prensa flanquea en casos específicos y que también la regulación propia de la televisión que está establecida en la constitución. Por so, demás. Solo un punto más sobre este tema para pasar a otros, eh, Alberto pero cuando tú dices que, que, que en el fondo y, y, y siempre se sostiene que no puede haber deliberación por parte de las fuerzas armadas, pero la deliberación no, no tiene que ver con emitir eh, opiniones sobre temas políticos, sobre la contingencia sobre, sobre el gobierno y no sobre temas que lo afectan a ellos ¿es deliberante tener una opinión sobre una parodia que los afecta a? ellos? ¿Eso es Pero deliberante? Tú, es un, es, ¿Desde tu es un punto de vista? político, a mi juicio es un tema político, porque claramente tú lo que estás diciendo es, mira, a mí no me gusta que tengamos un canal de televisión que está hablando mal de las fuerzas armadas y que haga este tipo de parodias ¿eh? Es un punto político, porque finalmente también empujaría, por ejemplo, a que el día de mañana, y es mm. posible que pase, como, conociendo cómo es nuestro país, hay un grupo de diputados que diga, muy bien, nosotros ahora vamos a establecer una especie de censura previa, o vamos a prohibir determinados actos. Pero que, lo que estás eh, diciendo es, a mí no me gusta que me ofendan. Eso está diciendo el, el Ejército, ¿no? Sí, pero lo está, vuelvo a insistir, lo está diciendo el Ejército, que tiene un poder simbólico que es importante y que puede generar cambios que son eh, relevantes. Yo vuelvo a insistir, o sea, ¿por qué...? En, eh, eh, el Ejército tiene que andar opinando ¿no? el Ejército no tiene que andar opinando no es su rol de nada, tiene dices tú, aunque sea algo que lo afecte a ellos. Tiene, tiene el Ministerio de Defensa uh -huh. o tiene los foros donde puede opinar eh, que son la justicia cuando lo llaman a declarar las comisiones investigadoras las comisiones de defensa eh, podrán haber otras instituciones que opinen por ellos también, pero vuelvo a insistir y además la forma en que se hace con tres declaraciones sucesivas es una forma que eh, Puede generar eh, una sensación de intimidación que no es correcta. Eh, y pudiendo haberlo hecho el Ministerio de Defensa sin ningún tipo de problema. ¿eh? Y, y, y vuelvo al, a sí. otro punto. Es muy distinto que lo haga la Iglesia, ¿eh? es muy distinto que lo haga. Eh, Chile Transparente, ustedes como medios, si alguna vez han ofendido que el ejército y que las fuerzas armadas tienen un rol tan importante en nuestra sociedad. 8 de la mañana con 22 minutos, conversamos aquí en Radio y Concierto. Mañana será otro día con Alberto Prez, director ejecutivo de Chile Transparente. Te pregunto, Alberto, ahora por otro tema, la, la condena que conocimos el día viernes en contra del ex senador Jaime Orpiz, la primera condena, por lo menos, de cárcel efectiva a un político por temas de corrupción. Aquí está el tema de cohecho y fraude al fisco. Un caso, un caso bien particular, eh, Alberto, para, para quienes nos han quizás indagado en el caso de Jaime Orpi porque aquí hay uso de plata desde las asignaciones para, para de parlamentarios de cómo él recibió plata directamente de Corpesca eh, para, para su uso personal y que, cómo influyó esto en, su, en sus votaciones él ha dicho que es inocente pero realmente uno va viendo lo, los detalles del caso y es o sea, uno de los casos entre comillas más llamativos que hemos tenido durante el último tiempo bueno, aquí ya se acabaron las especulaciones, aquí uh -huh. hay una verdad judicial, evidentemente pueden haber recursos todavía contra esa verdad judicial como un recurso de, de nulidad, eh, pero eh, lo claro, por lo menos en esta sentencia, es que el senador Orpin es culpable del delito, el delito de cohecho. Y hay algo muy importante, que si esto hubiera ocurrido con la legislación actual, eh, que fue modificada el año 2018, las penas hubiesen sido muchísimo más altas, por lo cual acá hay efectivamente un antes y un después, eh, uno podría llorar por la leche derramada de todo lo que no se hizo eh, Pero también se comprueba de que aquí por lo menos un senador ah, eh, concurrió eh, de esta forma Que uno, uno uno entendía en ese momento que era mucho más extendida Y que no se pudo investigar por la falta de querellas por parte del 75% Pero en este caso hubo perdón, hubo cárcel porque ya era era demasiado era demasiado evidente Porque uno cuántos casos que al final terminaron en nada pues básicamente porque hubo querella, el ya. servicio de impuestos internos. Hay otros Oiga, ahí casos eso es lo que se hace se la puede. diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. En otros casos el servicio de impuestos interno o no se querelló o llegó tarde con las querellas. Recordemos que a algunos eh, eh, se le aplicó la prescripción eh, hasta a este tipo de procedimiento Entonces este era un caso, la verdad, que debía ser bastante sólido. Eh, son más de mil páginas eh, de fallo. La fiscal John hizo un muy, muy buen trabajo uno vuelvo a insistir, podría llorar sobre la leche derramada porque uno sí, porque otro no pero también uno sabe que no todos los delitos finalmente se terminan condenando y acá también son importantes las señales que se dan de que estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y que hay una justicia que efectivamente comprueba que además de las verdades que todos conocemos que se pueden hacer verdades judiciales a través de sentencias como esta. Lo mismo pasa con el caso de Corpesca, empresa condenada teniendo modelo de prevención de delitos. Esto es algo absolutamente inédito. Es una empresa que se demuestra que tenía un modelo de papel, es decir, que decía que iba a cumplir con la ley, pero la verdad que no cumplía. La pena es bastante insuficiente. Eso te iba a preguntar, ¿en la, finalmente que una es... multa que, que, que, que, que no no es como un raguño para Corpesca, ¿o no? Sí, eh, la verdad que es bastante pichirucho, no sería la... la la condena pero los tribunales fallan según el, el, era entonces, el que era el concepto eh eso eso ha cambiado eh, hoy día esto sería distinto el estándar probatorio en estas materias eh, ha mejorado ha mejorado muchísimo eh, por lo cual también uno espera la señal y la señal porque que se puede venir de los padres comprescan no ha cambiado ni siquiera su directorio eh, y recordemos que el gerente general y de hecho es algo que sale en el expediente lo despiden con a Francisco Mujica con grandes loa sí. lo mismo Entonces, ha pasado en otros casos de colusión que lo despiden con bombo y platillo diciendo que ¿eh? Exactamente, entonces también Acá un tirón de oreja importante mm. Para eh, las asociaciones sí. de empresarios Alberto. Para los grandes empresarios De cómo efectivamente se, se comportan éticamente Más allá de la pena que haya, vaya a tener Te Están condenando por corrupción eso, sí. eso es innegable Se nos va el tiempo, el último punto Alberto para, para obviamente preguntarte Por la situación del alcalde de San Ramón El alcalde Aguilera Que va a ser formalizado Y no solamente aquí la investigación Recuerdo el, el, la, la denuncia hecha en su minuto Por informe especiales, El periodista Patricio Núñez y Jaime Pinochet un tremendo informe que hicieron sobre los vínculos del, al, al, con el narcotráfico del, del entorno más cercano del alcalde aquí ya pasamos a otra situación, no solamente eso aquí hay enriquecimiento ilícito ahí ha, ha pasado bastante más allá incluso allá había un monjo operandi dentro de la, de la municipalidad de acuerdo a las investigaciones periodísticas de que en cada licitación un 10% a la caja del alcalde bueno, así es, un día un día que se esperaba ya hace cuatro años, acá eh, los hechos son bastante conocidos por todos y ahora hay que establecer esa verdad judicial. Y hay dos cosas que llaman la atención, lo que tú señalas que salió ayer en, el, en la tercera acerca de mm. efectivamente este modo operando y del diezmo que le llamaban, de pago por eh, visitaciones, por servicios en la municipalidad, pero hay un punto que ha pasado bastante colado que se dice que muchas de estas platas eran para pagar un préstamo que hizo el Chino Pinto a, a la campaña del 2012 del alcalde. ¿Quién es el Chino Pinto? Un narcotraficante. Entonces cuando esto lo hemos señalado y al, al, al, por la parte de la familia de Aguilera hemos recibido amenazas de querella, ofensas, en algunos casos como la alcaldesa de La Pintana o como concejales de la comuna que tengan que tener eh, hoy día protección policial, eh, nos va demostrando que no estuvimos efectivamente inventando, que no como los Aguilera decían que esto era una operación mm. casi de la CIA contra ellos, sino que efectivamente acá hay indicios importantes y que hoy día el Ministerio Público ya tiene eh, esas pruebas para poder formalizar y esperamos que esto llegue hasta las últimas consecuencias y que, y que efectivamente se haga justicia en algo tan sensible que no podemos permitir. Y Estas prácticas permeen a la política a la política formal porque esto podría ser efectivamente el inicio de un derrumbamiento mucho mayor de nuestra institución. Solo muy cortito porque sabemos que se nos acaba el tiempo Alberto, pero en este caso también es preocupante o cuán preocupante encuentras que eh, no solamente está Aguilera sino que la cantidad de gente que Aguilera ha instalado, ¿cierto? Políticamente hablando en diferentes cargos y la cantidad de su, de su entorno que va de candidato. Es que lo de Aguilera es, es de manual, Uno, ver, primero siempre existe el principio de inocencia, pero si uno lo leyera mm. a, sin saber quién es el señor Aguilera es de manual. ¿Y cuál es el manual? El manual es yo me instalo en una parte y empiezo a generar esas redes, clientes, y después política. Entonces, me tomo un partido político. Aguilera llegó a ser la persona más poderosa del Partido Socialista, estamos hablando de los principales partidos de Chile. ¿No me resulta ahí? Muy bien, pongo mis candidatos en un partido en formación en el Frente Regionalista Verde Social. Y hoy día tenemos varios candidatos que son de la red de Aguilera, que van por toda la zona sur de Santiago. Yo me instalo con mucho poder. Por otra parte, genero también todo un sistema clientelar con la empresa, eh, con eh, con, eh, con pobladores también, eh, y de esa forma voy asentando ese poder. Y así efectivamente es como lamentablemente estas redes terminan premiando la política. Entonces, por eso es que de estas alertas hace cuatro años de Informe Especial, en los cuales, eh, eh, gracias a Jaime y a Pato, he podido participar en todo ello, eh, todos los reportajes, eh, son tan importantes ¿no? para pues, efectivamente remover esto y no permitir que pase, porque vuelvo a insistir, este podría ser el inicio del fin, o sea, habría San Ramón, pero ya sabemos que esto tenía una onda, onda expansiva mucho mayor, que esperamos que paren estas próximas elecciones. Alberto Prez, director de Chile Transparente, muchas gracias por esta conversación, esta mañana, aquí en mañana será otro día. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, que vengan un muy buen día. Hasta bueno, luego. Chao.